Buenas tardes, amados hermanos Mamín. Mi nombre es Janet Andrioli de Mamín, Colombia. Quiero compartir con ustedes mi testimonio sobre mi oído derecho. Estuve varios días con malestar en él. Era um, como vibraciones, como si vibrara. Eh, inicialmente fue suave. Entonces, yo empecé a orar, oraba con el pañuelo y eh, también me dieron mareos me acostaba a dormir y me daban mareos también me daba muchísimo sueño yo no soy muy dormilona no, no duermo mucho y me daba mucho sueño en el día estaba así y sentía muchísimo sueño um, el, el malestar eh, fue más fue más fuerte el no era un zumbido, era como, como vibraciones, como, como latidos dentro del oído, como si vi, brincara, como si brincara el, el oído. Y ah, yo oraba, pero no, no, no, no obtuve resultados. Llamé a mi pastor David para que por favor orara por mí. Mi pastor oró eh, el dolor. El, la, las vibraciones mermaron, pero no se quitaron eh, al otro día porque fue el viernes en la noche hoy sábado en la mañana las vibraciones o, o las palpitaciones o yo no sé cómo se llama eso fueron menos eh, fueron muchísimo menos y en la tarde ya no tenía nada um, pero hacia el lado izquierdo de mi cara empezó un, un malestar, no era un dolor muy fuerte hacia el oído izquierdo y eh, se proyectaba como hacia el ojo, entonces yo llamé a mi pastor nuevamente, él oró, estuve muy bien, en el espacio espiritual de mi pastor principal he sido sana y quería compartir con ustedes este testimonio para glorificar el nombre de Dios en el espacio espiritual que mi Padre Celestial le ha dado a mi Pastor Principal. Bendiciones hermanos, muchas gracias.